Los días en el la ven a ver mucho, tiempo, pero no se entiende nada. ¿Qué es lo que pasa? lo que que es lo que lo que pasa? ¿Qué que y que no que Ok, yo me cago. Sí, está arrastrando. la Cuando la la De la edad de... la edad de... la edad de... la edad de... Abraham, ya que sabes que quiere conocerlo la se un saludo. Ya él dio un primer saludo que fue el mío. Ahora viene ya ahora, ella es mi hermana. Ella la hermana, es que ay, un abrazo de es familia Ahí, aleluya. Es que... El abrazo del Señor. No, Vengo ya tomar no, no, no, no, no, no hace mucho, pero tampoco. ¿Dónde hace? Tú no, de que no es no, no, si la misma ni, La misma. La La misma niña, La misma ya ven y cosas pues así, pero Exacto, Así en la casa que la demás. Ah, No, que allá, porque tú por por <m nope> <risa> <ríe> no me pagó tu amiga. encontramos, no, no, la mente. Que yo que me decía, yo no yo no lo entero, yo decía, yo decía, yo decía, yo la yo decía, yo decía, yo decía, yo decía, yo decía, yo decía, yo decía, yo una yo decía, yo yo decía, yo decía, yo decía, yo decía, yo yo y a los que quizá lo había atacado. Pero todo lo que hace el Señor lo hace a través de una oración. ¿Y tú sabía que la introducción de la oración hace que Dios, Señor, hiciera se me mejorar por ti. Hay que lo hiciera. Привет, y recuerda aunque mi madre y mi padre mi madre, yo voy con todo me no recorrerán así es que mira, si te recoge el Señor es mejor que tú tengas una, una conexión con Él porque te va a resolver todos tus problemas pero tienes que buscarlo porque no te metes con no vas a ser tu amigo y tienes que hacerte amigo de Cristo los hombres no, de crisis sí, es que se lo puede. Le todos los problemas a él. Mira, señor, yo quiero que tomes a los problemas, porque yo pongo un problema que está afectando. entonces sí, Todos los días llaman aquí. Le dice conmigo. Y yo te voy a la protección Porque Dios es bueno. Y Dios es bueno. de Dios, y tú de Dios, amén amén, Yo te guardo. tienes familia, ok, no estás solo, Que va a todos los días por ti, que Dios te bendiga y te bendiga y una amiga también una amiga cristiana que ora por todo el mundo y por los problemas de vida, la comunidad. con las la Dios te bendiga ¡Gracias! mañana